Estás escuchando Como Cobro, un podcast de NetPay en donde platicamos de tendencias, consejos, tecnologías y mejores prácticas relacionadas a tu negocio. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. El día de hoy venimos a platicar con Marina para el tema de relaciones públicas. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien también. Oye, pues gracias por acompañarnos el día de hoy este, para que nos puedas platicar un poquito eh, Platícanos primero un poquito de ti Marina eh, Pues bueno, yo vengo a visitarlos Yo vengo de la Ciudad de México eh, Tengo más de 10 años trabajando en relaciones públicas uh -huh. eh, Soy egresada del SEC mm, Me gustan los gatos Tengo un blog de reseñas de libros Ahí si quieren uh -huh. seguirlo pues. Aquí, aquí lo ponemos para que lo, lo siga la gente Va, eh, pues, o sea, la verdad es que me apasiona mucho hacer relaciones públicas. Para mí, el que me pregunten sobre este tema es súper cool. Este Corro, no sé qué más quieren saber, como que me, me cohibe un poco hablar de mí. No, entonces entiendo a lo perfección que te encanta entonces escribir. Tienes este tema de, de, de reseñas de libro y tu vida profesional la dedicas a las relaciones públicas. Sí, que justamente el escribir es una herramienta principal para hacer relaciones públicas, o sea, no eh, una de las habilidades principales es escribir, o sea, para hacer relaciones públicas es más de, ah, si le caes bien a la persona, no, o sea, es tienes que escribir para que sobre esa sea tu herramienta para poder informar. Claro, o sea, tú tienes que crear tu, todo tu estudio referente al, a la marca o a la persona con la que vas a trabajar y, órale, a soltarse a escribir todo relacionado a esto. Exacto. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, a ver, platícame qué es las relaciones públicas. Mira, las relaciones públicas es publicidad no pagada, o sea, en síntesis es publicidad no pagada, pero ya si entramos a profundidad es dar a conocer quién es la marca, eh, cuáles son sus servicios, quiénes la dirigen, el por qué son especialistas en ese tema... El por qué son la mejor opción Esas son las relaciones públicas Es mantener, construir Y amplificar la información sobre la compañía De acuerdo ¿Cuál es la diferencia, entonces, por ejemplo De, de un artículo pagado? Eh, los public reportajes, por decir Pueden mencionar 80.000 mil veces tu marca ah. O sea, eh, tal marca, bla, bla, bla Tal marca, bla, bla, bla Eso es un public reportaje En el que puedes mencionar a tu marca 80 mil veces es sí, pues muy... yo, yo lo pagué ahora sí que las veces que yo Exacto. Yo, yo quiero. Okay. Y normalmente son de dos páginas ¿no? Y con las imágenes que tú quieras La marca puede estar en todo, Tanto en producto como en el texto Como en las imágenes O sea, es, puede ser muy brandeado Y las notas Es como tú dices Como el panorama Pero haces una pequeña y sutil Mención de la compañía O sea, no puedes decir eh, yeah. Nosotros somos Lo mejor que te puede pasar ¿no? O sea nos, con nuestro apoyo puedes lograr tal, tal cosa. O sea, cambia okay. mucho el wording, o sea, no, no es tan invasivo. O sea, tienes, tienes que ser mucho más elegante al escribir, precisamente para que quede como de la parte de informativa y no se cruce esa línea a hacer un public reportaje. Exacto, un public reportaje sí puede vender directamente. Ok, ¿y, y qué sirve más? No? O sea, cuando estás trabajando con una marca, necesitas los dos, uno o el otro... Cómo creas este balance. Mira, la verdad es que sí funcionan los dos, porque uno eh, es parte de la vida, o sea, uh -huh. si no tienes que pagar sí así en algún momento, o sea, uh -huh. no es como una herramienta. Si no funcionara, no se ve, no sería algo que te ofrecería la gente. Uh -huh. eh, pero en algún momento, o sea, si tú quieres dar a conocer algo muy específico y dices necesito de verdad da, eh, pagar porque necesito que eh, se dé a conocer esto, pues sí pero si nada más son tips, si nada más son como un comunicado constante. Justo eso te iba a decir, entonces realmente es como un se diseña una estrategia en la que la empresa tiene que estar apareciendo cada cierto tiempo este, en eh, revistas o en páginas de internet como para permanecer en el ojo público. Sí, justamente por eso es construcción, o sea, porque ¿cómo construyes algo? Con, de forma y constante poco poco, claro. y poco a poco O sea, sí. no puedes eh, Decir, ah, yo soy esto Y ya, ya todo el mundo dice Ah, pues es esto, o sea, las grandes marcas Si te das cuenta, crecieron Poco a poco, o sea, ah. no No crecieron así de Ah, pues porque soy tal persona Ya, o sea También para esa persona, no. para lograrlo Digo, pudieron sí. haberle metido billetazos Todo lo que quieran y les y Te comes a lo mejor una parte del tiempo pero tienes que construir esta identidad de, de, tu, de tu marca. Sí, como dicen, eh, Roma no se construyó en claro. un día, se hizo poco a poco, entonces es así, o sea, tú vas construyendo eh, a través de comunicados, okay. pero si quieres dar a conocer algo que dices, me interesa que todo el mundo lo conozca Me interesa aparecer justamente en ese espacio Ya es cuando tú... Ahora sí tienes que soltar y para aparecer en cierto espacio Ajá, que aquí lo cool de las relaciones públicas Es que tú puedes generar contenidos de manera mensual O sea, tampoco es como de invasivo de Manda un comunicado cada semana a los medios Porque van a decir, oye, la semana pasada me hablaste de tal tema Y esta semana ya me la estás cambiando O claro. sea, no, no o sea, se recomienda que sea una, un comunicado mensual. ¿Y qué es un comunicado? Un comunicado es informar sobre un tema en específico del que quiera hablar tu marca, pero que sea informativo para los lectores. ¿Y, y cómo eliges? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegas a este punto donde dices, oye, esta marca de esta industria o esta vertical quiere hablar de este tema en particular? ¿Tú vas y buscas a los medios eh, que, que tienen ese tipo de lectores? Mira, fíjate, yo para, o sea, con las empresas con las que he trabajado y trabajo, siempre veo lo que está haciendo la competencia. Ok, súper importante, claro. Y con eso digo, ellos no están hablando de esto y mi marca puede hablar de el tema que ellos no están abordando. Entonces llego con la persona de marketing o con el vocero y le digo, oye, es, aquí está un área de oportunidad, podemos hablar de tal, tal tema, tal, tal, tal, tal. Y ya sobre eso le digo, voy a construir un contenido hablando sobre eso eh, y voy a poner una pequeña mención de, de la empresa. Y ya es como dicen los medios, claro, o sea, la competencia está hablando de estos temas, claro. pero no están hablando de esto. Dejá Entonces claro. es cuando... Y creas ese diferenciador, ese, ese extra. Exacto. O sea, a lo mejor vas a decir, oye, qué acosadora, porque estás viendo la competencia? O sea, claro. <ríe> Alguien que, el que no volte a ver la competencia la está regando. Claro. Tienes que saber qué hacen los demás entonces, eso es como yo le digo, vamos a hablar de este tema en este mes, durante ese mes yo voy viendo de qué se va hablando, voy diciendo, mire, esta es un área de oportunidad, ching, ya me ganó este tema, pero eso es como una construcción, ver lo que no se está haciendo y vas y tú lo haces para que eso se, se construya, se, este, se haga y digan, ah, claro, Abraham está hablando de esto y nadie está hablando de eso más que Abraham. Entonces, el experto en ese tema es Abraham, que en esta... Eh, o sea que eso es lo cool de, de las relaciones públicas hablar de lo que no se está hablando para que la gente diga ellos son los expertos ellos son los buenos en ese tema en particular Exacto. que a eso iba como a la siguiente pregunta que te quería hacer estaba relacionada a, a bueno, ¿quién puede hacer relaciones públicas? Digo, cuando pensamos en relaciones públicas eh, pensamos en las grandes marcas pensamos en grandes eventos pensamos en todo este mundo muy, muy elaborado de, de, de relaciones públicas o de eventos pero... ¿Quién más puede hacer? O sea, existen las relaciones públicas personales y platicanos un poquito de eso y luego nos platicas un poquito de, de las relaciones públicas, pero como para empresas que van empezando. O sea, ¿qué podrían hacer o, o se puede o pueden las empresas pequeñas arrancar también por aquí? Mira, en realidad todos podemos hacer relaciones públicas. O sea, de, desde mi blog, que eh, son 400 personas que me siguen, pero mi relación pública es... Pues yo estar constantemente publicando, o sea, mi vida diaria, lo de mis libros, esas son relaciones sí. públicas. Se podría decir que es como ser influencer para la versión profesional, sí. o sea, tienes que estar constantemente. Sí, o sea, eh, todas las empresas lo pueden hacer y es súper importante porque vas construyendo la reputación de tu marca ah. y ya cuando la construyes tienes que mantenerla, pero esto es súper importante porque la puedes construir, mantener, pero cualquier errorcito pequeño... Cualquier cosita te manda para abajo. No, como lo, lo que pasó ayer en los Oscars, o sea... Oye, sí. <ríe> no, o sea, todos teníamos en mente que Will era la persona más zen, súper cool. Y, y se destruyó su y, imagen en un segundo. Exacto, o sea, eso, son, eso también son relaciones públicas, o sea, construir y mantener tu reputación. Y sobre todo, eh, yo sé que no es fácil porque pues a Will Smith le, le falló, pero... <ríe> O sea, le tocó un tema emocional, le falló y fue y chocó. Exacto, entonces eso también puede pasar en las marcas. O sea, igual tú que eres vocero, ¿no? Eh, Abraham, un día no te agarran en buena onda el, el periodista y te dice, eh, Abraham, tal cosa, tú dices, no, eso nosotros no lo hacemos. Y te enojas y él lo va a tomar como una agresión. Ajá. Por eso es importante que dejemos a un lado lo, lo emocional cuando estamos hablando con un medio, pero regresando a tu punto... Cualquier empresa puede hacer relaciones públicas. No importa el tamaño de la empresa. No importa. O sea, okay. eh, y para hacer PR, lo que tienes que saber es qué decirle la, al lector. Lo que recomiendo es ver la competencia para que tú hables sobre lo que ellos no están hablando y que tú sí tienes. O sea, okay. no vas a hablar que tienes dos pies si solo tienes uno. Bueno, okay. vaya, vaya mal mi ejemplo, ¿no? Claro. Pero siempre hablar... De lo que tú eres experto Y de lo que no está se está comunicando Todos pueden serlo Pero sí, lo que sí quiero decirles es Todos que, dicen que son los expertos, ¿no? Exacto Tiene que notarse que realmente tienes un tema de comunicación Y sobre todo saber a quién estás hablando O sea, ¿Sí? por decir, si yo vendo libros No, no voy a poder llegar a a, a, a a estas revistas de videojuegos Porque van a decir, a ver Los ¿No Exacto, Marina, tú lees novelas, ¿por qué yo de videojuegos tengo que publicarte? Muy o sea, van a decir, o sea, no va por ahí. amiga, busca bien a quién vas dirigida, o sea, es importante que cuando vayas a hablar con medios sepas a qué medios le tienes que hablar y el por qué, y, y tener como ese fundamento como de, oye, Abraham, yo sé que tú escribes, yo sé que tú estás viendo todos los temas relacionados con libros, esta información te va a interesar. O sea, no puedo llegar nuevamente con videojuegos y decirle, ah, pues como publicas cosas de en, en internet, seguro te va a interesar. O sea, como por qué le va a interesar. Entiendo, claro. ¿No? Entonces <risa> tienes que tener bien sí. Tú tienes una empresa pequeña, pero tienes que saber a qué medios dirigirte. O sea, no vas a llegar con una empresa con una expansión y decirle, ah. Esto es mi... esta es mi nota, sí, pero ¿por qué...? Ah, expansión? qué padre, qué bonita, ¿no? Que <ríe> sí. ¿Y, ¿Y quién le expansión y por qué ahí, exacto? Exacto, o sea, tienes que saber bien, o sea, que seas pequeño, tienes que saber a quién dirigirte. ¿Y cómo empezaría? Por ejemplo, si, si traemos una empresa que relativamente va iniciando y hoy están la, la, los directivos o los administradores de la empresa están... Eh, dividiendo su presupuesto, a lo mejor de marketing, que si voy a hacer anuncios, que si voy a, a meter campañas digitales, que si voy a meter algún tema de alguna campaña tradicional. Normalmente las relaciones públicas no entran dentro del tema de conversación de estas pequeñas o incluso hasta a veces medianas empresas, como que lo vemos, te, como, como decía hace un momento, como que lo vemos más para empresas más establecidas. ¿Por qué voltear a ver las relaciones públicas o, o cómo iniciar si ya voltear a ver las relaciones públicas y por dónde empiezo? Porque justamente, eh, o sea, para poder empezar tienes que saber que tienes que construir tu marca y, uh -huh. y, y construir no solamente es de tengo tres botellitas y mañana quiero tener otras tres, o sea, más bien es decir, ok, para dar a conocer que tengo estas tres botellas, tengo que dar a, o sea, gritarlo al mundo, o sea, no solamente en mis ventas en marketing, no solamente en, con, vendiendo, ¿no? Claro, Entonces, no. es casi creo canasta básica de de, ahora sí que de, de una empresa que va empezando Precisamente, o sea, tienes que tener tus relaciones públicas Como tienes que tener tu branding Como tienes que traer todos tus valores, misiones, misiones, pilares Tienes que tener quien los comunique Exacto, o sea, porque todos van dirigidos a diferentes públicos Ajá. O sea, marketing digital va para un, un segmento sí. eh, Aunque tú vas a decir, bueno, pero Esos de marketing digital pueden también verlo ahí Sí, pero en los medios te lee... Un Juanito, en los medios te lee un perenganito, y vas, y ellos van diciendo en las pláticas con sus amigos, ah sí, leí en, este, en la revista tal sobre este tema, y es como se va construyendo y te van conociendo el boca en boca, pero okay. imagínate, tienes el mejor producto y nada, te quedas en, en el segmento que, ya, que tu mente te dice, pero o sea, no vas a llegar a donde quieres, o sea, amplificar tu comunicación, por eso es importante, o sea, que se utilicen todas las herramientas, y, o sea, siempre hay un, cada carrera tiene un porqué, o sea, no nada más es de, ay, los de relaciones públicas son los que están en los eventos, son los que hablan con cualquiera, eh, se tiene la creencia de que para ser PR tienes que estar, ser atractivo, no, la neta es que no, o sea, para hacer PR tienes que saber escribir, tienes que saber interactuar con la gente, porque no es lo mismo que yo le, te pida así de publícame a Hola Abraham, ¿cómo estás? Oye mira, mi comunicado trata de esto, a tu lector le va a interesar de tal por qué, o sea, de tal razón. O sea, tienes que tener muchas habilidades para hacer relaciones públicas, o sea, no más de... Ah, voy a armar un, un, un evento, sí. o sea, pero para armar un evento qué se necesita, que logística, que saber qué va a hacer que tú, eh, que las personas que asistan eh, se la pasen bien, el por qué van a querer ir los medios a ese evento y no van a decir, Ay, mándame nada más el comunicado. O sea, todo tiene una estrategia, eh, todo tiene ciertas actividades que van a hacer que tu lector, eh, bueno, el que el lector del medio quiera interesarse por la marca, que el periodista diga, ah, claro, me interesa ir a ese evento por tal cosa. Órale, está, está muy interesante, está muy padre. Y tiene, y no obligatoriamente las, las marcas tienen que estar haciendo eventos, simplemente pueden, puedes elegir qué va con tu... Los eventos son estratégicos, o sea, por decir, si ustedes van a lanzar algo nuevo, ahí sí. Vale no. la pena, ¿no? el nuevo producto, bueno, preparemos un evento, Exacto. padre. Y sobre todo, o sea, como se dice ahorita que el e-commerce tiene la experiencia de compra, ¿no? Pues, uh -huh. También los eventos tienen su experiencia, o sea, no es lo uh -huh. mismo ir eh, a un evento donde nada, se den de comer y hable el vocero uh -huh. a que te digan, mira, este es mi producto, pruébalo. De o sea, van a decir, ah, claro, o sea, fui al evento, probé el producto, no solamente me mandaron el comunicado, sino que yo lo probé uh -huh. y desde mi experiencia puedo escribir. Porque los periodistas también tienen que escribir y no nada más tienen que leer, también tienen que tener esa experiencia para poder decir, claro, si sí funciona. De acuerdo. Eh, eh, eh, esa es mi perspectiva. Es un, muy al estilo de, de Steve Jobs, ¿no? de, de crear toda una experiencia alrededor de, sí. de, de un producto, de un evento, un acontecimiento para poder ya sí. impactar tanto a, bueno, el que va a estar presente como si lo vamos a transmitir, que lo puedan disfrutar también. Oye, está súper interesante. Pues está, está, muy padre esto, Marina. Este, ¿qué más nos puedes platicar alrededor? ¿Qué, ¿Qué, qué, días? Oye, esto también está muy padre. Mira, a mí lo que me gusta muchísimo es eh, diversificar la información, okay. o sea, no quedarme nada más en los medios tradicionales que son periódico, radio, televisión, no. Oh, okay. O sea, ya hay más herramientas, o sea, para poder comunicar y llegar a diferente público. Ya existen los podcasts, ya existen las redes sociales, ya existen, eh, bueno, esto de YouTube, o sea, uh -huh. ya hay diferente forma de llegarle a diferente a diferente lector, o sea, por decir. Hay gente que es más visual y va a querer ver la televisión, YouTube claro. y redes sociales. Pero hay gente, bueno, yo soy más como de oír. Voy a querer escuchar un podcast. Voy a querer, este, hay hay medios que ya tienen sus notas así por audio. O, o sea, sea ahora, entonces realmente ya las relaciones públicas ya evolucionaron. O sea, ¿Sí? ya existe la prensa, mas no necesariamente es ya el foco más importante. O sea, ya ya la, ya evolucionaron y ya están en otros medios. Exacto, ya, ya hay diferentes formas de llegarle a diferentes lectores Está esto de los influencers, claro. de que hay gente que dice Bueno, yo no quiero leer eso, pero si te lo explica alguien que te atrae O sea, vas a decir, voy a, voy a ver su contenido para ver qué está haciendo O sea, eso pasa con muchas marcas de, de mar, o sea, marcas de tenis o cosas así Si se lo ves a Juanito, pero dices, ah, yo lo quiero Y tú tienes que adaptarte ya a la plataforma en la que vas a, a poner el, la nota Exacto Sí, o sea, eh, todo como todo se evoluciona también, el PR se tiene que adaptar a eso. O sea, antes yo decía, ay no, ¿cómo con los influencers? A ver, si yo no me adapto, me quedo sin chamba. Y De pues acuerdo. tengo que comer, ¿no? Y pagar renta y esas cosas. Entonces, pues me tengo que adaptar a los influencers. También hay periodistas que se convierten en influencers. O sea, hay algunos que tú los ves en, en Instagram y dices, claro, o sea... Ellos también tienen que evolucionar los Y hace completo sentido, o sea, va para allá. Sí, y también las nuevas generaciones, ¿qué prefieren? Otras alternativas. Plataformas digitales, Exacto. simplemente, claro. O sea, de mi generación quizá a, a las de mis papás o a las de sus papás, pues uh -huh. prefieren que el noticiero, que el radio, que la televisión. Pero si queremos llegar a las nuevas generaciones, nos tenemos que adaptar también a sus intereses. O sea, no olvidarlos, porque también ellos son el futuro. Y ahí ayudas también a las marcas a poder dar, o dar sí. este brinco sí. o pasar este puente y llegar a herramientas que no se habían considerado para transmitir sí. los mensajes. ¿no? Porque pensamos y decimos, oye, bueno, pues la empresa dice, voy a tener un blog. Ah, pues sí, sí te va a ayudar y va a generar un montón de SEO y un montón de tráfico. ¿Pero qué más? O sea, ¿dó dónde, ¿Dónde va a estar ese diferenciador? Y lo veo, y lo veo mucho, ¿no? Ahora con las nuevas herramientas de esto, oye, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo eh, en un TikTok. Pues Ajá. vamos a animarnos, ¿no? Y vamos a cruzar esa línea que no hemos hecho y vamos a pasar el mensaje a otras plataformas, como lo están haciendo un montón de, de, marcas. de marcas ahorita. Está, eso está padrísimo sí. también. Sí, o sea, lo que yo les recomiendo es conocer... Primero, ¿qué quieres...? que sepa la gente de tu marca, uh -huh. o sea, y el por qué, ¿no? O sea, no nada uh -huh. más es como, ah, quiero ser famoso, pues sí, pero ¿por qué? ¿No? Y, y aplica para yo empresa o yo individuo, ¿no? O sea, sí. No es ser famoso, es ser un líder de opinión. Exacto, y, y construir el, tus, lo que tú quieres eh, dar a conocer con fundamentos, o sea, uh -huh. si tú realmente eres experto en tal tema, tanto tu empresa como tú, explotarlo. Claro, siempre con fines positivos, ¿no? O sea, no con fines de feos. Ok, sí, sí, sí, te, sí te entiendo. O sea, con fines positivos te refieres a, digo, con un fin o una estrategia para tu marca o para tu, tu, tu misma imagen. Y sobre todo tener una estrategia, eh, aunque te dices, ah, pero son relaciones públicas. No, o sea, tienes que tener una estrategia de comunicación desde... El por qué, el cómo lo vas a comunicar, quiénes lo van a comunicar, o sea, pero decir, yo no podría hablar de tecnología avanzada, uh -huh. ni siquiera soy experta en tecnología, o sea, uh -huh. como por qué voy a hablar de tecnología, ¿no? Eh, más bien tienes que tener a los voceros correspondientes, imagínate que a ti te ponen a hablar de química, o sea, vas a decir, yo por qué voy a hablar de química. <risa> Hola, <Rosanne. risa> Sí, o sea, eh... Tener expertos en el tema y, sobre todo, con fundamentos que avalen que tu empresa sí puede dar eso. O sea, no vas a hablar de algo que tu empresa no ofrece. O sea, porque cuando llegue un cliente y diga, pues yo lo vi aquí, vas a decir, no. pues estás un problema. Exacto, y es cuando ya bajan puntos de tu reputación porque dices, oye, tú dijiste que podías dar esto, y pero no, lo sí. que sí es importante es que en las relaciones públicas no son ventas, o sea, eso es un tema que siempre se trae, o sea, creen que relaciones públicas es igual a ventas. Okay. Sí vendemos información, información de texto, información de quién es la empresa, uh -huh. pero no vendemos servicios, o sea, claro, claro. eso es importante. O sea, no puede venir el director de la empresa a decirle al equipo de relaciones públicas, oye, ya salimos en tantas notas, ¿Y cuántos leads nos trajiste a la empresa? ¿O cuántos eso, clientes nuevos nos trajo eh, esta participación? Eso no, o sea... No, se trata de eso, no so, solamente es decirle al mundo, existo. Exacto. Existe tu empresa. Pero no más. O sea, nunca esperen 30 clientes. Porque si quieres esos 30 clientes, ten vendedores. Sí, de, de acuerdo. O sea, la, la gente tiene que entender que las relaciones públicas, su propósito no es... Eh, aumentar el número de ventas o los indicadores de venta de la empresa uh -huh. es hablar referente a la marca, crear esta, esta credibilidad alrededor de una marca y posicionamiento alrededor de la marca Sí, justamente eh, es como la construcción, por eso también tiene reunión con líderes de opinión que son periodistas, uh -huh. eh, dependiendo de, claro, de, la, de, de, de lo que ofrezca tu empresa o de lo que tú ofrezcas, o sea si, vas a, si eres un líder de opinión, si tu empresa es líder en negocios, bueno, en temas de negocios, pues obviamente tienes que hacer reuniones con periodistas que sean de negocios. De si estás en tecnología, con gente de tecnología. Si estás en estilo de vida, con estilo de vida. O sea, nunca vas a... Imagínate eh, que una empresa de tecnología nada más porque tiene algo así súper guau, wow, quiera salir en Vogue, va a decir Vogue, oye, pero... Gracias. Gracias, pero ¿por qué quieres estar con nosotros si no traes nada eh, llamativo en moda? O a, o a menos de que sea un producto que tenga que ver con moda yeah. y tecnología. Nada más. Y, es, y esto está muy interesante. Digo, volviendo un poquito al tema de, de las empresas, eh, a lo mejor en un segmento un poco eh, mediano. Entonces, tener un equipo de relaciones públicas o una sola persona de relaciones públicas en mi empresa me va a abrir muchas puertas a conectarme con los medios eh, correctos de donde yo puedo hablar y de donde yo puedo expresar eh, o, o comunicar lo que hace mi empresa entonces, fíjate, eso está padrísimo sí, y considerarlo y decir, oye, pues nada más considera tener una persona en tu equipo, o sea, con que tengas uno ya abriste las puertas para poder llegar a los lectores correctos y con el paso de los, de los meses o de los años poder tener una buena base o una buena construcción de una, de una marca. Exacto Está interesantísimo. Bueno, Marina, si pudiéramos resumir las relaciones públicas en una frasecita, digo, ¿qué, ¿qué sería? ¿Cómo lo resumirías? Publicidad no pagada. Es publicidad no pagada. Ok, bueno, muy bien. Eh, ¿Algo más que nos quieras platicar? Pues eh, a mí me gustaría invitar a las nuevas generaciones a okay. que estudien relaciones públicas, siempre pues. y cuando les guste estudiar, estudiar, que les gusta escribir perdón, que les guste escribir, perdón me equivoqué eh, que les guste escribir y pues los invito a que sus empresas tengan esta área para darse a conocer Sí, definitivamente, eh, muchísimas gracias Marina, disfrutamos mucho platicar contigo aprendimos mucho de, de cómo funcionan las relaciones públicas, para quién les sirve eh, cómo, cómo haces, qué logras con todo esto, entonces creo que, que quien nos escuche va a entender que, que esta es un área que falta explotar y que si lo, lo tienes y lo haces de forma correcta, le vas a ayudar a tu empresa muchísimo. Sí, de hecho, o sea, hay muchas agencias eh, de relaciones públicas, pero pues, muy pocas personas saben realmente a qué nos dedicamos. Sí, de acuerdo, precisamente era, la intención de platicar era que pudiéramos explicar justamente eso, o sea, que no vieras relaciones públicas como la persona que me va a organizar el evento, ¿no? sino la persona que va a hacer ese, esa construcción de mi marca ante los lectores, sí, sí. y ahora las nuevas generaciones, eh, nuevas plataformas, ¿no? sí, sí. y el video y el Twitter y el TikTok y el Instagram y todo, no. sí. bueno pues muchísimas gracias Molina, no, gracias a ustedes por invitarme, Así. nos vemos pronto, hasta luego, ahí